Aproximadamente, una de cada diez personas tienen algún tipo de daño en los riñones y cada año millones de ellas mueren prematuramente de complicaciones relacionadas con su enfermedad renal. En Chile, actualmente, hay más de 18.000 personas en diálisis, cifra que va aumentando exponencialmente cada año. Aun cuando la enfermedad renal crónica, en etapas tempranas, no tiene ningún signo o síntoma, con algunos simples pasos, puedes ayudar a retrasar o prevenir la insuficiencia renal. Manténgase en forma y activo. Mantenerse en forma ayuda a reducir la presión arterial y, por tanto, reduce el riesgo de tener enfermedad renal crónica. Controle su nivel de azúcar en la sangre. Aproximadamente la mitad de las personas que tienen diabetes desarrollan daño renal, por lo cual es importante para ellas realizar regulares controles de sus funciones renales. Controle su presión arterial. Aunque mucha gente es consciente de que la presión arterial alta puede causar derrame cerebral o ataque al corazón, pocos saben que también es la causa más común del daño renal. Por ello, controle regularmente su presión arterial, coma sano y mantenga su peso bajo control. Esto puede ayudar a prevenir la diabetes, enfermedades cardíacas y otras condiciones asociadas con la enfermedad renal crónica. Además, es importante que reduzca el consumo de sal. La ingesta de sodio recomendada es de 5 a 6 gramos de sal por día. Mantener una ingesta de líquidos saludables Aunque los estudios clínicos no han llegado a un acuerdo sobre la cantidad ideal de agua y otros líquidos que debe consumir diariamente para mantener una buena salud, la sabiduría tradicional ha sugerido durante mucho tiempo beber de 1,5 a 2 litros de agua por día. Según investigaciones, la ingesta moderada y regular de agua puede reducir el riesgo de deterioro de la función renal. Para las personas que ya han tenido un cálculo renal, se les aconseja beber de 2 a 3 litros de agua al día para reducir el riesgo de formación de un nuevo cálculo. No fumar. Fumar retarda el flujo de sangre a los riñones. Cuando llega menos sangre a los riñones, perjudica su capacidad de funcionar adecuadamente. Además, Fumar también aumenta el riesgo de cáncer de riñón en un 50%. No se automediquen. Los medicamentos comunes como los antiinflamatorios son conocidos por causar daño renal si se toman deliberadamente y con regularidad. Sin embargo, estos medicamentos probablemente no representen peligro significativo si sus riñones son relativamente saludables y si solo los utiliza para emergencias y bajo estricta indicación médica. Entonces, si usted tiene presión arterial elevada, sufre de diabetes, tiene algún familiar con enfermedad renal o está en diálisis, o si tiene más de 50 años, fuma o tiene sobrepeso importante, usted debe consultar a un médico. Por lo tanto, lo invitamos a que controle su salud, que proteja sus riñones y que viva más y mejor. Este es un consejo de la Sociedad Chilena de Nefrología.